Martín Peas en el beat, en el beat. Esta noche los cunderos levante los brazos, los machiturros tiren paso. Esta noche los cunderos levante los brazos, los machiturros tiren paso. ¡Tírate! ¡Tírate un paso! ¡Tírate! para que mueva los pies. Martín en el Martín en el beat <música> <música>